Hoy día quiero enseñarte un batido que me ha servido increíblemente bien para recomposicionar en mí y en nuestros clientes. Recomposicionar, por si no estás familiarizado con el término, quiere decir reducir grasa corporal mientras aumentas masa muscular. Los ingredientes son sumamente fáciles de conseguir y te voy a enseñar exactamente por qué esto funciona. Porque estamos realmente utilizando ingredientes que funcionan en sinergia para poder lograr este efecto de acelerar el metabolismo y ayudarte a perder grasa mientras que simultáneamente te da ciertos nutrientes específicos para ayudarte a aumentar masa muscular. Ahora, la forma en la que lo estoy tomando y la que lo hemos recomendado a nuestros pacientes, también te la vamos a decir, pero vamos a ir avanzando poco a poco. Lo bueno de esto es que te va a dar bastante energía con uno de los ingredientes que te voy a enseñar, así que comencemos. El primer ingrediente es uno que nos gusta utilizar mucho nosotros, es la base líquida, es leche de almendras. La leche de almendras, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, Vitamina E es un alimento bastante completo. Si lo comparamos con la leche normal, sinceramente tiene menos proteínas, pero la ventaja es que no tiene lactosa y a muchas personas les afecta la lactosa, yo sé que no a todo el mundo, y tampoco tiene hormonas que les inyectan las vacas, así es que tenemos esta opción que es un poco más limpia. O Sabes que como yo no, tengo bueno, yo no tenía problema con la lactosa, yo de vez en cuando sí tomaba algo de leche, eh, leche entera incluso, porque de hecho hay estudios que demuestran que tiene ciertos efectos positivos sobre la masa muscular. Pero hace unos meses me está empezando a, a dar gases y eso demuestra cómo el cuerpo va cambiando conforme vas avanzando. A mí y a también veces... me pasa eso. sí Yo no puedo tomar ya al 100% leche entera, uh -huh. leche descremada, deslactosada, uh -huh. es lo que puedo tomar porque si no me hincho. También. Sí, me hincho, parece parece tengo barriga empachada. Claro. Sabemos que normalmente la, la lactasa, que es la enzima que se nos requiere para digerir lactosa se va disminuyendo ya cuando sales de la niñez y adolescencia hacia la adultez, sí. pero yo soy adulto ya como hace 30 uh. años, hace 20 años, claro, hace, hace 20 años ya soy adulto, entonces ya hace algún tiempo de haberse acabado esto, pero es como que recién me está llegando, ya recién está llegando la, la vejez. <risa> Acá. No. Pero no, tú dijiste que también te hacía daño. No, pero es porque... Llegó más que a no, porque ya mi cuerpo se ha adaptado a otro tipo de alimentación. Entonces, cuando tú regresas a algo que no lo has comido en tiempo, quizás por eso te afecta. Bueno, vamos a decir que es eso y que no, y que no está poniéndose vieja, vamos a, vamos a darle. Jovencita. El segundo ingrediente, y yo sé que a veces les digo que esto es opcional, pero no, si quieren recomposición, la cantidad correcta de proteína es absolutamente necesaria, Es que aquí tenemos 30 gramos de proteína isomix, esto es de lo que está hecho los músculos, los órganos, la piel y el cabello, aminoácidos esenciales básicamente. Como la proteína ya está endulzada con stevia, no vamos a agregar ningún tipo de endulzante, pero lo que sí vamos a hacer es añadir estos dos ingredientes. Uno de estos hemos hablado extensivamente en el canal ahora último, porque los estudios sobre esto cada vez están mejores hay más evidencia de que te ayuda a revertir resistencia a la insulina, a controlar la glucosa y gracias a eso a perder grasa. ¿Cuál es el ingrediente? La canela. O sea, la canela. La que siempre utilizamos porque es rica también. Bueno, la que tú siempre quieres utilizar. La cantidad que necesitas. Una cucharadita es una buena media, pero puedes utilizar hasta dos cucharaditas. En ese video te hablamos sobre dos tipos de canela, la canela ceilán y la canela acacia. La canela que nosotros siempre utilizamos es la canela ceilán. Porque te aporta buenos beneficios y ayuda a tu organismo. Lo malo es que la tenemos que traer de afuera porque aquí donde vivimos, en Ecuador, no hay la, la canela ceilán. Ahora, ¿por qué utilizamos la ceilán? Porque la casia tiene un contenido alto de un químico que cuando lo consumes mucho, en las cantidades que realmente necesitas para ver los beneficios de la canela, que es de una o dos cucharaditas prácticamente todos los días, empiezas a tener un efecto negativo porque este químico se vuelve tóxico. Pero en la canela ceilán el nivel de ese químico es muchísimo más bajo. El último ingrediente que tenemos aquí es la matcha. Como habrán visto en los videos, te ayuda al sistema cardiovascular, a acelerar el metabolismo y a ver pérdida de peso. La parte es antioxidante. Y para las personas que no están familiarizadas con esto, se escribe M-A-T-C-H-A matcha. No es matcha como a veces piensan que, que, que lo decimos, así que lo vamos a escribir en pantalla. ¿Y qué es esto realmente? La matcha viene de la hoja de té verde, por lo que si no lo encuentras en tu país... Podrías hacer una concentración de té verde y colocarlo acá. Lo que podrías hacer es colocar tres bolsitas de té verde en un octavo de vaso de agua y ese concentrado colocarlo a esta bebida. Pero si puedes conseguir la matcha va a ser una gran diferencia si es una mejor opción. Si estás en Ecuador la puedes encontrar en planeta.es, o el link en la descripción. Y si estás fuera de Ecuador puedes encontrarla en adrianyepes.com slash recomendados para ver cuál es la mejor opción que nosotros te recomendamos en Amazon.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 Si extrañas el cereal, definitivamente esta es la solución perfecta. El último ingrediente es opcional, pero si no sabes que para nosotros es infaltable. Porque le moja el sabor. Realmente me encanta cómo sabe esto. Es fresquito. Para piado. me gusta tomar las cosas heladas. Así que es un mito eso de que no puedes tomar cosas heladas si es que tienes problemas de obesidad. Claro, la gente decía que si tomas cosas frías, la grasa se hace dura. Sí pero no toman en cuenta que el cuerpo siempre se tiene que mantener a una temperatura sí, pues. y por eso la grasa no se va a hacer dura. Más bien al contrario, fuerzas al cuerpo a que para mantener su temperatura queme más calorías. Así es que te ayuda. Si practicas ayuno intermitente, lo cual es recomendable para la mayoría de personas, vas a tomar esto al momento de romper tu ayuno. Por ejemplo, yo entrené hace una hora, no me tocaba romper ayuno justamente después del entrenamiento, me faltaba una hora más, así es que estoy esperando esta hora y voy a romper el ayuno con esta bebida y después de eso voy a completar mis calorías con una comida sólida pero bueno, eso lo tengo aquí al lado y es un tema para otro video que va a salir en las próximas semanas esa es la forma en la que lo vas a tomar post entrenamiento si practicas ayuno intermitente esperas a tu hora de romper ayuno si no practicas ayuno intermitente lo tomas inmediatamente después de entrenar no sé si tenías mm. hambre o estabas sediento los dos <risa> moría de hambre y estaba sediento en realidad quería hacer este video hace rato pero estamos con otras cosas. Y ya sabes, fanático del fitness, si tomas este batido de la manera que te acabamos de decir, vas a lograr perder grasa, aumentar masa muscular y sobre todo te va a dar un montón de energía. Y yo creo, bueno no creo, estoy segura que esta preparación de batido merece un like. Eliminar la flacidez del abdomen definitivamente ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. Y fue solamente hasta que entendí los motivos por los cuales esto pasaba que logré tomar los pasos necesarios para poder solucionarlo. Tal vez hayas escuchado alguna de las cosas que te voy a compartir, pero te prometo que si aún no has alcanzado ese objetivo de eliminar la flacidez es porque no sabes todo lo que te voy a compartir aquí. Lo único que te pido cambio es que nos ayudes con un like. El motivo por el que se me hizo tan difícil eliminar la flacidez del abdomen es porque cuando tenía sobrepeso, tenía obesidad, pensaba que solamente bastaba con bajar de peso y que de esa manera al fin iba a poder deshacerme de esa flacidez. Y lo cierto es que cuando hacía dietas para bajar de peso y lograba hacerlo, efectivamente eliminaba la barriga pero siempre tenía ahí la flacidez. Cuando al fin descubrí que la flacidez en cierta área del cuerpo se debe a diferentes factores y que cada uno de esos factores tiene que atacarse de manera diferente, fue cuando al fin pude obtener los resultados que ves en pantalla. Antes de explicarte cuáles son estos factores, quiero que por favor te quedes hasta el final del video porque cada uno de ellos es necesario para lograr el objetivo final. Si te saltas alguno de estos pasos, probablemente no obtengas el resultado que quieres. El primer factor es un exceso de grasa subcutánea. Esta es la que está por debajo de la piel y encima del músculo. Tal vez has visto que hay personas, especialmente hombres, que tienen una barriga grande pero dura y eso es porque la mayoría de su grasa es visceral eso quiere decir que está atrás del músculo alrededor de los órganos y por eso tienen esa protuberancia pero su barriga sigue siendo dura por otro lado las personas que tienen un exceso de grasa subcutánea tienen el abdomen bastante flácido para eliminar ese tipo de grasa tenemos que mantener la insulina baja y vas a lograr eso removiendo alimentos como el azúcar, el arroz, las harinas y todo alimento hecho con harinas. Es decir, empanadas, tortas, pizzas, pan, etc. Además de esto, quiero que te asegures que tengas una fuente de proteína en cada comida. Esto quiere decir pollo, carne de res, pescado, huevos y algunas otras carnes. También quiero que en al menos dos comidas tengas suficientes vegetales. Estos son pimientos, cebolla, zanahoria, tomate, brócoli, coliflor, espinaca, de hecho los que más te gusten. Las grasas por ser calóricas nunca deben ser dejadas de lado. Es más, quiero que agregues aceite de oliva, aceite de coco, frutos secos y queso también. Un alimento por ser calórico no quiere decir que sea malo, lo que quiere decir es que tienes que comer la cantidad adecuada de él. Con este programa vamos a hacer un protocolo de ayuno intermitente específico para mujeres. Esto es un ayuno no tan prolongado. Eh, básicamente, nos levantamos y no comemos nada, simplemente vamos a esperar unas horas, un par de horas. Y aquí tengo un vaso de agua con limón. Lo que voy a hacer también es añadir matcha andina para ayudar a acelerar el metabolismo. Esto tiene antioxidantes, protege contra el cáncer. Realmente es una de las cosas más saludables que se puede incorporar en la dieta diaria. La primera comida va a ser de dos a tres horas después de levantarte. Mujeres sí pueden hacer ayuno intermitente siempre y cuando el protocolo sea el correcto. Yo he hablado bastante de eso en algunos videos pero en todo caso la primera comida no la vas a hacer inmediatamente después de levantarte sino que vas a permitir que el cuerpo utilice glucógeno como energía y luego grasa corporal y vamos a romper el ayuno con fuentes de proteína y grasa muy pocos carbohidratos, así que aquí tenemos huevos, las claras de huevo son proteína, las yemas de huevo son grasa muy nutritivas además aquí abajo tenemos pan de almendras, el pan de almendras igual es proteína y grasa con un poco de contenido de carbohidratos especialmente de fibra y otra fuente de grasa monosaturada y para darle también un sabor riquísimo, tengo unas rodajas de aguacate. Así es que ya saben, y por cierto, el pan integral no es una buena opción, no es un buen reemplazo para este tipo de alimentación en la que queremos reducir grasa, porque el pan integral a muchas personas las inflama porque tienen gluten y aparte tienen un contenido muchísimo mayor de carbohidratos. Y en esta dieta, como les expliqué, vamos a enfocarnos especialmente en proteínas y grasas, lo cual pueden ver que es muy nutritivo, muy sostenible a largo plazo, para el almuerzo pueden comer este lomito saltado. Lomito es carne de res que tiene una salsa a base de vegetales. Tiene pimiento rojo, tiene pimiento verde, cebolla. Lo que ven ahí encima es queso cottage y a mí me encanta el queso cottage. Me gusta mucho la textura, el sabor. Obviamente, si tienen intolerancia a la lactosa, lo más recomendable es que lo reemplacen por otra fuente de grasa. Aquí básicamente tenemos en la carne proteína y un poquito de grasa y en el queso un poco más de grasa y algo de proteína también. Y aquí como vegetales en la ensalada, esta es una ensalada que tiene tomate, pepinillos, tiene cebolla, pepino también y eh, un poco de sal marina con aceite de oliva y un poco de limón. Para la cena aquí tenemos pollo y el pollo está preparado con champiñones, una crema de coco. Y unos pedacitos de tocino. Yo sé que para algunas personas puede resultar que el tocino piensen que no es saludable, pero realmente el tocino cuando está bien hecho, que no tiene preservantes ni conservantes, es simplemente un corte de proteína y grasa del cerdo. Así es que no hay problema con eso. Y le va a dar un buen sabor a la comida. Personalmente no lo incluyo tanto, pero de vez en cuando sí para darle un buen sabor a la comida. Y aquí tengo unas hojas de espinaca baby con un guacamole y pimiento rojo encima que es una excelente fuente de vitamina C, de nuevo tenemos fuentes de proteína con grasa y también voy a tomar tres cápsulas de omega 3 de un gramo. Si quieres saber cuánto tienes que comer tú de estos alimentos anda adrianyepes.com test, toma el test y descarga el programa adecuado para ti. Te dejo el link en la descripción. Además de seguir estas importantes recomendaciones alimenticias, quiero que entre tu última comida y tu primera comida pasen al menos 12 horas, es decir, que practiques ayuno intermitente. Una vez que tengas todo esto en orden junto con un déficit calórico, vas a ir perdiendo grasa corporal en general y sobre todo vas a ir perdiendo también grasa en el abdomen. Una vez que reduzcas la suficiente grasa en el abdomen, tienes que solucionar el siguiente problema, que es un exceso de piel. Probablemente sabes que la piel es un órgano que se estira y que es elástico, pero si tienes mucho sobrepeso u obesidad, así como tuve yo, lo que va a suceder es que la piel se va a estirar demasiado y va a tomar bastante tiempo para que la piel se recoja. Dependiendo de cuán joven seas, de la cantidad de colágeno y de la cantidad de elastina que tengas, va a tomar más o menos tiempo en recogerse. Sin embargo, esto no quiere decir que tú no puedas hacer algo al respecto para tratar de acelerar el proceso. Por ejemplo, hay ciertas cosas que puedes hacer para aumentar tu producción de colágeno. Comer suficientes alimentos con vitamina C o suplementarte con vitamina C. Comer suficientes proteínas como las que te mencioné anteriormente. Comer gelatina y, por supuesto, suplementarte con entre 10 a 20 gramos de colágeno hidrolizado todos los días.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 Miren ese color, está espectacular. Además, a pesar de lo que has escuchado, es importante que te expongas al sol al menos entre 5 a 10 minutos porque esto va a aumentar la producción de vitamina D. Mejorar la circulación de la sangre también va a ayudar a la flacidez de la piel y en ese caso lo que te recomiendo es un ejercicio cardiovascular. Si eres principiante y no tienes experiencia con el entrenamiento no te preocupes porque tenemos un canal específicamente para principiantes y una rutina de cardio también que además de ayudarte a quemar grasa también va a mejorar la circulación. Y al final de este vídeo te voy a dejar en pantalla el link hacia ese canal. El último problema que tienes que solucionar es la flacidez del músculo. Es muy común ver a personas que han logrado bajar de peso y que incluso han logrado eliminar la grasa abdominal. Y también con el tiempo, esa piel que se estiró regresa a su lugar y no tienen flacidez de la piel. Sin embargo, al tacto, esa área todavía está flácida. En esos casos, lo más probable es que la persona haya logrado bajar de peso y eliminar grasa abdominal solamente con la dieta, lo cual es bueno porque la dieta te da el 80% de los resultados. Pero cuando se trata de tonicidad muscular, el entrenamiento es importante. En este video lo que vamos a hacer es aprender cómo eliminar el abdomen bajo y la flacidez en el abdomen bajo Tengo un video sobre cómo eliminar la grasa abdominal Que tiene relación con esto obviamente Pero no voy a tocar en este video sobre la parte de la dieta Sobre la parte del colágeno que ya le hemos hablado extensivamente Si lo quieres ver te dejo el link al final de este video En la pantallita te digo haz clic acá O también te lo, me lo puedes pedir en los comentarios y te lo envío Lo que quiero hacer en este video es enseñarte La rutina específica que tienes que seguir para poder tonificar esa área, para poder pegar la piel, para poder movilizar más oxígeno hacia esa parte del abdomen bajo y de esa forma oxidar más grasa de esa área, porque es totalmente posible una vez que llegas, una vez que pierdes suficiente grasa corporal, más algo que ha he hecho una diferencia grandísima. Porque como tú sabes, yo también tuve sobrepeso. llegué a pesar 230, 240 libras. Y ya cuando llegas a ese nivel de sobrepeso, la piel se estira tanto y tu cuerpo empieza a crear más adipositos, más células de grasa en el área donde necesita. Entonces, te encorras más fácilmente en esa área, se estira mucho más la piel, tienes más flacidez. Um, y algunas personas me preguntan, ¿tú por qué no tienes flacidez? Y lo, lo cierto es que sí tengo flacidez ha mejorado muchísimo con ese truco que te voy a decir. Obviamente fue una combinación de dieta, fue una combinación de ejercicio, fue la, eh, el tomar el colágeno y tener obviamente una dieta que tiene todos los nutrientes necesarios para mi propia producción de colágeno. Pero ese truco que me enseñaron una de nuestras nutricionistas que también son esteticistas ha sido una, como dicen en inglés, un game changer, algo que cambió totalmente el juego. Y es algo sencillo que tienes que hacer, no necesariamente todos los días. Yo, eh, a mí no me gusta mucho hacerme ese tipo de tratamientos todos los días, para lo que puedes hacer en la casa y lo puedes hacer pasando un día. Yo lo hago. Bueno, lo hacía, ya no lo estoy haciendo últimamente, pero me funcionó muy bien. Lo hacía pasando un día con excelentes resultados y es algo que también fuimos experimentando con nuestros pacientes y clientes por recomendación de Andrea y los resultados han sido fantásticos. Y Siempre que nosotros vemos algo, experimentamos algo con nuestros pacientes y clientes, me gusta compartirlo con ustedes también para que tengan la, la, la información. Y antes de pasar al video, algo muy importante, ayúdanos con tu like. Quiero enseñarte la rutina que tienes que hacer y después, al final, el truco que te mencionaba. cuatro veces por semana. Es todo lo que necesitas hacer. Y finalmente el truco que te comenté para poder pegar rápidamente la piel hacia el músculo. Es hieloterapia que puedes hacer en casa. Simplemente agarras hielo y lo colocas en una tela o puedes en una camiseta vieja, lo que tú quieras, y lo pasas con cierta presión sobre el área. Te voy a poner unas imágenes ahí para que veas cómo lo tienes que hacer. Y lo tienes que hacer durante 10 a 15 minutos y como te decía al comienzo, lo puedes hacer pasando un día para ver excelentes resultados. Bomba de colágeno para eliminar las flacidez rápido. Te lo quiero enseñar en este canal porque la receta es fantástica y tiene muchas explicaciones que también son bastante beneficiosas para que entiendas el porqué de la flacidez y, y realmente cómo corregirlo una vez por todas. El motivo de la flacidez en ciertas áreas... Es porque tienes un exceso de grasa corporal, porque tienes piel flácida o porque tienes flacidez en los músculos. Y para realmente eliminar la flacidez de un área en particular, tienes que solucionar cada uno de estos problemas. Y justamente la receta que tenemos el día de hoy va a ayudarte a solucionar esos tres problemas. Igual es importante que te quedes hasta el final del video porque a lo largo de él te vamos a ir explicando cómo tienes que realmente utilizar esta receta, dentro de qué contexto para obtener esos resultados. Suscríbete al canal en este momento y activa las notificaciones. Bueno, a esta receta le encanta Adrián, como es dulcero y ya lo saben, vamos a hacer en este caso un postre. Excelente, entonces nos va a ayudar en el contexto del plan adecuado a reducir grasa, a la flacidez de la piel Así y es. también al tono muscular y ya a ver por qué. Tenemos el primer ingrediente que es un cuarto de taza de agua caliente. Muy bien. El siguiente ingrediente, el siguiente paso, es colocar dos sobres de gelatina o de grenetina sin sabor y obviamente sin azúcar. Lo vamos a disolver súper bien. Obviamente la gelatina tiene un montón de colágeno. Es verdad que no se absorbe al 100%, pero sí se absorbe, por cierto. La gelatina es pura proteína. No es una proteína completa porque le faltan ciertos aminoácidos como el L-triptófano. Pero igual tiene bastantes aminoácidos como el L-eucina su e isoleucina que ayudan también a la masa muscular entonces este es uno de los ingredientes que gracias a su contenido de colágeno y gracias a su contenido de aminoácidos te ayuda tanto para la parte de la flacidez de la piel como para la flacidez del músculo con el entrenamiento correcto bueno te vamos a explicar el final con detalles eso quiere decir que vas a tener que hacer una rutina específica y que después de la rutina si te comes esto los resultados van a ser mucho mejores y la rutina te hicimos una rutina que te la dejamos aquí en pantalla aquí en la descripción y también al final de este video. ¿ya? Te vamos a dar un pequeño link ahí que te va a decir: haz clic aquí y te vas a ello. Cuando esto esté bien disuelto, sin grumos, vamos a colocarlo en la licuadora. Si estás pensando que lo pudimos haber mezclado en la licuadora antes, la verdad es que no se disuelve tan bien así por algún motivo. Así es que lo vamos a hacer de esta parte. Pero si tú lo quieres disolver directamente en la licuadora, lo puedes hacer también. Mm -hmm. Nuestro siguiente ingrediente es zumo de cuatro limones. Con el limón, lo que queremos hacer también es aumentar vitamina C. Porque hay un estudio bastante interesante, que la combinación de colágeno con vitamina C Ajá. ayuda mucho más a la producción de tu propio colágeno. La vitamina C de por sí es necesaria para la producción de colágeno y elastina, pero mezclada con el colágeno de la gelatina y de otro ingrediente que vamos a colocar más adelante, el efecto se potencia, y aparte que tiene un sabor riquísimo, ¿no? Mm -hmm. Nuestro siguiente ingrediente es la luaca, que no es un ingrediente que te ayuda directamente con el colágeno, pero tiene excelentes beneficios, como que te ayuda a subir el sistema inmunológico, te ayuda con la tos y te ayuda a controlar el estrés y la ansiedad. O sea, es como yo me di cuenta de eso antes de, de estudiar todo este tema. Eh, me dieron... Ah, y también es muy rico y tiene un, un excelente wow, sabor. sí, sobre todo eso, y eso es lo que te iba a decir. Una vez me dieron una limonada de albahaca, Ajá. y esa limonada de albahaca aparte de que estaba riquísima, eh, estaba endulzada con stevia yeah. y... Me sentí como que mucho más relajado, Relajada. mucho más tranquilo Yo la albahaca hasta ese entonces solamente la había tomado, lo, bueno la había comido mm. eh, en salsa al pesto, que es la salsa es de la que... pasta Bueno, ¿y cuánto vamos a colocar ahí? Medio manojo de albahaca Bueno, si te gusta más puedes colocar un poco más, hasta un manojo puedes hacerlo Esto es una porción para dos personas, por cierto Para Mira. ti y para mí Así es Muy bien, siguiente Vamos a endulzar con este día Así es que puedes poner estevia al gusto. Aquí nosotros tenemos cuatro sobres porque se me acabó la stevia líquida. Sí. Prefiero stevia líquida. O pueden usar eritritol. De verdad, tengo bastante curiosidad de saber con quién dulzas tú. Te pones en los comentarios si utilizas stevia, eritritol, si es stevia en sobra, stevia líquida, si utilizas panela, si utilizas azúcar. La y bueno, nosotros, y nosotros te diríamos si es que es una buena opción o no es una buena uh -huh. opción. De aquí nos faltan tres ingredientes. Vamos con el siguiente. Colágeno hidrolizado, este por supuesto que no puede faltar El colágeno hidrolizado se absorbe mucho mejor que el colágeno que no es hidrolizado Y aparte nosotros estamos utilizando Collagen Booster que es orgánico, no tiene sabor Vamos a usar dos scoops Colágeno de este tipo realmente se encuentra poco Porque aparte de ser hidrolizado, como te digo es orgánico Eso quiere decir que las vacas han sido alimentadas con... son grass fed Con pasto, con, con pasto exactamente Muy bien, entonces son 20 gramos de colágeno hidrolizado y ahora vamos, antes de que se nos empiece a endurecer la gelatina, con el siguiente. A echarle un vaso de agua. ¿Sabes qué? Pero hagamos esto, para que no se vaya a solidificar, vamos a colocar el vaso de la licuadora aquí en la licuadora, lo vamos a hacer que se mezcle todo y luego vamos a ir añadiendo poco a poco eh, el agua antes de añadir el último ingrediente. ¿Ya? Yeah. Ya, ahora sí vamos a poner el agua. Aquí tienes un vaso de 8 onzas de agua. Y lo vamos a ir colocando poco a poco en la velocidad baja, lo prendemos. <risa> velocidad ¿Qué baja, a velocidad baja y de ahí vamos colocando esto poco a poco. Está Lorena a las cosas. Vamos a hacer algo. Mira, ya regaste. Tenía que la regada del, del día, si no, no era video del día lunes. <risa> <risa> esto es culpa de Lorena que calculó. <risa> <risa> <risa> esto ya es un bueno. ¿Y ahora en serio se va a manchar? Sí. ¿Qué pasó ahí? No lo sé, pero ahí está el jengibre. No, sí. se me lo hago. Ah, No, le gané yo. Y ahora, que ya está listo de esto, vamos a colocarlo en un bowl, en un recipiente, para dejarlo enfriar, pero nos falta colocar el último ingrediente. Ya no, no, no nos entró, deja a ver si se baja la espuma, ¿ya? El último ingrediente son fresas o frutillas. Las vamos a picar y las vamos a colocar. Y mientras Erika me ayuda cortándolas, te voy a explicar cómo tienes que utilizar esto. Una buena forma de utilizar esta receta para bajar grasa corporal es reemplazar una comida muy calórica y baja en nutrientes por esto de aquí. Básicamente, o tu desayuno, o tu cena, lo reemplazas con esto y lo más probable es que vayas a reducir calorías de esa manera. Además de eso, algunas personas van a tener que remover arroz, van a tener que remover pan y por supuesto azúcar. Y para que no te quedes con hambre, vas a reemplazar esos alimentos con diferentes vegetales, con un poco más de carnes, con aceite de oliva o aceite de coco. Haciendo eso, es como esta receta te va a ayudar a reducir grasa. Para la flacidez de la piel te ayuda por todos los nutrientes que tiene, porque ayuda a tu producción natural de colágeno y también porque estás consumiendo un poco más de colágeno y eso obviamente ayuda a la flacidez de la piel. Tenemos que ponerlo en la refri, ¿y por cuánto tiempo más o menos? Alrededor de cuatro horas. Cuatro horas. Mira, ya se hizo y la verdad es que no fueron cuatro horas, fueron... ¿Qué son? Dos. Dos horas. Dos horas nada más. Y ahorita sí vamos a disfrutar esta ricura. Prévalo. No cogiste nada. Prévalo tú, primero. Danos el, ver el veredicto. ¿Qué tal? Se siente dulce y ácido por la frutilla. Ese es mi favorito. Eh... Y el limón. ¿Sí? Vamos a preparar un batido delicioso. Con, riquísimo en serio. Está riquísimo. Ajá. Con un gran porcentaje de colágeno y te va a ayudar bastante si eres una persona que tienes flacidez, tienes problemas de arrugas. Así que vamos a ver qué vamos a claro. preparar el día lo, de hoy. Lo mejor de todo es que en este video va a ser súper completo porque te vamos a explicar realmente sobre los tipos de flacidez cómo vas a eliminar la flacidez en conjunto con este batido, te vamos a dar toda la información que necesitas. Así que si tienes, como decía Lorena, problemas de flacidez en la piel, ya sea porque bajaste de peso, eh, tienes algo de flacidez muscular o tienes algo de flacidez por exceso de grasa, te vamos a explicar cómo vas a reducir eso y cómo vas a tomar este batido para lograr ese resultado. Comencemos con el primer ingrediente de, de, de este batido. Comencemos con el primer ingrediente, con la primera regada del ingrediente. Con, con el primer ingrediente. Vamos a ver si bien nos regamos. O no rieguen, mejor Vamos a colocar maracuyá. En este caso tenemos dos cucharadas de maracuyá, solo que están congeladas. Ya, esto es maracuyá, en inglés también se conoce como passion fruit. Esto es una fruta muy baja en carbohidratos, alta en vitamina C. La vitamina C, ya sabes, es importantísima para la producción de colágeno. Aparte de sabor, es riquísimo. Y nosotros la congelamos para que se mantenga mejor. Simplemente lo que haces es compras el maracuyá ya maduro. Lo cortas, sacas la pulpa y la congelas y así es como la estamos utilizando aquí. ¿Cuánto estamos usando? Dos cucharadas de maracuyá, entonces más o menos a unos 30 gramos, por decirlo así. Ya, perfecto. Dos cucharadas de, maracuyá, de pulpa de maracuyá congelada. Como ves, estamos utilizando las semillas también porque las semillas también tienen nutrientes y nosotros sí tenemos las enzimas necesarias para digerir esas semillas y sacar esos nutrientes. Vitamina E, por ejemplo, que también es necesaria para la piel y la producción de colágeno que la vamos a compensar con otro de los alimentos. Quiero que le expliques también a las personas cuáles son los tipos de flacidez que hay y por qué también se pueden producir. Mira, si tú tienes problemas de flacidez tienes que <ríe> identificar qué tipo de flacidez tienes para atacarlo de una manera distinta. Si tú tienes flacidez en la piel porque de pronto tuviste sobrepeso y ese volumen de grasa se fue porque perdiste la grasa y te quedó esa flacidez. Tienes que darle tiempo para que esta se recoja, pero tienes que darle los nutrientes para que la elastina y el colágeno se produzcan. Entonces, en ese caso, los ingredientes de este batido van a funcionar perfectamente para acelerar ese proceso. Digamos que Lorena tenía mucha grasa en el brazo, ¿ok? Y que bajó la, Hagamos así, ¿okay? y que bajó la grasa, pero le quedó toda la piel flácida colgando aquí. Eso, ya cuando se eliminó la grasa, con el tiempo se va a recoger la piel y se va a pegar al músculo. Y eso es gracias a los nutrientes de este batido que necesitas. Ahora, si Lorena tiene flacidez en los brazos porque no hace nada de ejercicio... Sí hago. Y esto aplica para los brazos, para el abdomen, para las piernas, para los glúteos, para todo. No, no haces. <risa> ya, hemos hablado, ya hemos hablado de eso. Yo solamente hace bandas. Y a veces... Ya, Tengo okay. pepita. Entonces, entonces digamos si Lorena tiene placidez en los músculos porque no hace ejercicio, eso es fácil, lo que tienes que hacer es ejercicios de hipertrofia muscular, de resistencia muscular, las bandas sí son efectivas, pesas son efectivas, peso corporal, entonces ella rompe fibra muscular y con la alimentación, proteínas, grasas, ella puede consumir bastantes carbohidratos, tal vez tú no, vas a regenerar esa fibra muscular, va a crecer y se va a tonificar, vas a tener tono en el músculo. Entonces, es el ejercicio, si quieres hipertrofia muscular, ya sea con peso corporal, con pesas o con las bandas, tienes que hacer repeticiones de entre 8 a 12 repeticiones, de 3 a 4 sets. Y el volumen o la frecuencia con la que entrenas el músculo también, también cuenta. Así es que si quieres trabajar un músculo más que otro, por ejemplo, piernas o glúteos, la frecuencia debería ser de dos veces a tres veces por semana si es que ese es tu enfoque. Pero si vas a comenzar, yo siempre recomiendo que trabajes todos los músculos, no solamente un músculo, así desarrollas fuerza en general y tienes una estética general no solamente en un área y luego conforme vamos avanzando en el plan nutricional, en el programa, nos vamos enfocando en zonas específicas dependiendo de tu caso. Este ingrediente en verdad nos salió delicioso. Ah, sí. Tenemos aquí un yogur griego casero. Ajá. Como puedes ver, es, es mucho más espeso. ¿Quieren saber cómo lo hicimos? Cuéntale, cuéntales cómo, cómo lo hicimos. ¿En serio? Ajá, porque un video solo para esto creo que. Sería no demasiado. Ajá. Aparte, aquí ya hice uno. Hice uno hace años, hace cuatro años. Enseñarles cómo hacer yogur griego en casa. Esto es excelente para dix, para postres, muy alta proteína. Veamos. Comprar un yogur griego en cualquier supermercado y lo pusimos a filtrar en una telita. Dejamos un par de horas para que se elimine todo el líquido, por eso uh -huh. ves que quedó bien, bien cremoso. Sí, esa consistencia quedó por eso, porque se eliminó todo el líquido. Y si tú no encuentras yogur griego donde vives, lo puedes hacer con yogur normal, natural, sin azúcar, y te queda yogur griego. sino que este quedó súper espeso porque ya era yogur griego, sea que le hicimos yogur griego 2.0. <risa> Esto es bajo en carbohidratos, es alto en proteínas, entonces este batido, porque tiene proteínas, tiene esos aminoácidos para la construcción de tejido, ya sea de piel y de masa muscular, te sirve para los dos tipos de flacidez, para la flacidez muscular y para la flacidez de la piel. Es más, si es que quieren hacerlo un poquito más suelto, uh -huh. vamos a agregar el siguiente ingrediente que ya le vamos a decir. Claro, y ese siguiente ingrediente aparte te da, la, te da vitamina E. Entonces, vamos a colocarlo. Listo. Siguiente ingrediente tenemos leche de almendras. Hay seis onzas de leche de almendras sin azúcar. Entonces aquí tenemos grasa y la vitamina E también. Aquí tenemos grasa que te da ácidos grasos básicamente necesarios para la producción de hormonas y son esenciales. Eso quiere decir que los necesitas para vivir. La gente que consume dietas bajas en grasa se afectan bastante. O Así sea, es que no cometas ese error. O las dietas cetogénicas que las hacen sin supervisión de algún nutricionista o algún profesional. Bueno, la verdad es que no muchos nutricionistas están de acuerdo con la dieta <risa> cetogénica. Los que la conocen y la han probado sí, pero todavía hay mucho desconocimiento porque es algo relativamente nuevo en Latinoamérica. No hablamos sobre el tercer tipo de flacidez, que es el exceso de grasa. Vamos de nuevo con el brazo del oreja. Ya. Ok. Lorena no tiene casi grasa en el brazo, ok. Pero si tuviese bastante grasa, se hace aquí como, ¿cómo le dicen? Doble eh, saludo. Po popularmente aquí a, a, esta, a estas bolsitas. Bueno, en todo caso se hiciera aquí como una bolsita, ¿no? Si yo no tuviera flacidez en la piel, pero tiene grasa, igual se va a ver ese efecto. Para reducir la grasa tenemos un montón de videos de la dieta que puedes seguir, con ejercicio o sin ejercicio, eh tips para adelgazar en general, diferentes tipos de alimentación de acuerdo a tu metabolismo porque la dieta va a depender de tu metabolismo y de tu meta también, pero si la meta es perder grasa, normalmente en casos difíciles quieres reducir los carbohidratos y una dieta cetogénica bien estructurada con la cantidad de macros, la cantidad de calorías necesarias te va a dar resultados positivos, si te estancas ya sabes tienes que subir un poco las calorías luego bajar, eh, es largo el tema es que nosotros tenemos como 400 videos aquí en el canal a los que puedes dirigirte para ver más a detalle cómo perder grasa. Pero en todo caso quiero que sepas qué es la dieta. Ahora, ¿este batido cómo entra ahí? Este batido como tal no te acelera el metabolismo, pero sí lo puedes incluir dentro de tu dieta cetogénica o dieta baja en carbohidratos. Así es que lo que haces es, si estás en un plan con nosotros, aquí tienes básicamente dos porciones de grasa. Así es que eliminas las porciones de grasa, y las reemplazas por esto. Es decir, no te comes el queso, no te comes el aguacate o el aceite de oliva y te tomas el batido. Si le vas a poner proteína, también ya reemplazaste la parte proteica y le puedes poner eh, como proteína isomix, por ejemplo. Y con eso tienes más aminoácidos y básicamente reemplazas una comida al tomarte este batido. ¿Sí quedó claro? Sí. Yeah. O acláralo Creo. tú nuevamente, por si acaso no haya quedado tan claro. En resumen, de todo lo que ha dicho Adrián en este momento. Es que, que es más, que duele un montón. Sí. Es que hay que explicar bien, realmente. Es verdad. Cada vez que yo veo un video, empiezo a chuta, de haber dicho esto aquí, de haber dicho uh -huh. esto acá. Porque no todas las personas siguen nuestros videos con continuidad, y no todas las personas han visto nuestros videos. Así es que uh -huh. me he visto en la necesidad de tratar de dar más información completa cada vez, porque no quiero que tengan información incompleta que siento que eso es mucho el problema de las redes sociales actualmente. Las personas hacen publicaciones y piensan que todo el mundo ha seguido todas sus publicaciones, entonces hacen continuaciones sin notar que hay personas nuevas. Y quiero que todos ustedes realmente saquen valor de lo que están viendo. O sea, es que por eso trato de completar un poco más. Y otra vez estoy hablando mucho. Vamos. Tenemos que hacer en el capítulo anterior un resumen. <risa> sí, sí, sí. Bueno, en sí, en resumen, es un batido de colágeno. Si tienes alguno de estos tipos de placidez que dijo Adrián, ya sea muscular, por pérdida de peso demasiado exagerado, o también este estás con un problema de sobrepeso y te tiene un poquito colgando la piel, este batido te va a ayudar bastante, ya que aporta vitamina E, ya que te está ayudando a la parte del colágeno, la producción de fibroblastos y de elastina. Este batido no es que 100% te va a ayudar a Pegar la piel, por decirlo así, o tonificarte. Con una buena alimentación y con el entrenamiento adecuado vas a ver estos resultados. Entonces aquí estamos incluyendo los productos o los alimentos importantes que son este, la proteína, tenemos la vitamina E que es en el yogur griego que no, hemos preparado. También tenemos este, la vitamina E y grasa en la leche de almendras. Y ahora vamos a agregar el siguiente producto que va a hacer que esto sea una explosión de colágeno y es la gelatina sin sabor. En próximos videos vamos a cambiar este ingrediente, así que estén atentos porque vamos a hacer algo que va a funcionar incluso mejor que la gelatina sin sabor. La gelatina sin sabor o grenetina, sí es la que pueden comprar en el supermercado, pero son segures, asegúrense que sea sin azúcar y sin sabor es básicamente colágeno puro, es verdad que no se absorbe el 100% con el siguiente ingrediente, va a ser una absorción al 100%, eh, pero por ahora no sirve, la parte es económico y tiene ese beneficio, aparte del colágeno te brinda los aminoácidos de las proteínas, tiene un perfil bastante completo de aminoácidos, excepto de triptófano, pero en el tema de la piel no hace tanta diferencia, el triptófano sirve para otras cosas, eh, pero es un tema para otro video. Y esto le da un toque espectacular, la mesa, ¿qué? Es albahaca. ¿Y me la menta? Me lo cambiaste. <risa> y el albahaca estaba más rica. Yo le dije a Erika, ¿qué prefieres en la maracuyá, con albahaca o con menta? No, me dije... Con albahaca. ¡Hierbabuena! ¡Hierbabuena, <risa> perdón, hierbabuena! <risa> ¿Qué es? ¿Qué mismo es, buena? es Hierba ¡Hierbabuena! Es hierbabuena. Es hierbabuena. Es hierbabuena quería okay, comentar, bueno, pero bueno, ya me... <risa> esto es para sabor igual. Eh, y bueno, para blooper. Bueno. Y para blooper. Que es como un, me acuerdo, como un mojito de maracuyá. El mojito pero tiene no bueno. No es ¿tiene hierbabuena? ¿también, también tiene hierbabuena. Te han estafado. Lo siento, yo no, no tomo mucho. Ok, ahora vamos a poner el siguiente ingrediente, que es este orgánica. Este es uno de los que me traes de Estados Unidos. ¿no? Sí. Espectacular, es este orgánica no solamente sabe mejor, sino que no tiene ninguno de esos excipientes que a veces toca. Yeah, vamos a poner. ¿Ahí está bien? Está mucho, eso es bien dulce, la mitad de eso. Yeah. Les voy a poner eh, el link de este producto en arengapes.com, slash las recomendados, yeah. en la sección de endulzantes para bajar de peso. ¿Hielo al final? Al final. Al final. ¿El ya, hielo derretido? Después que se mezcle, ya está derretidísimo. Tenemos como 40 minutos haciendo el video. El día de hoy estamos con Cristina Rosado y te vamos a enseñar juntos cómo eliminar la flacidez de los brazos en tres simples pasos. La flacidez de los brazos se da porque hay un exceso de piel, exceso de grasa y poco músculo. En este canal te hemos hablado mucho sobre las diferentes formas de perder grasa, pero te voy a hacer un pequeño resumen. Lo primero que quieres hacer es mantener tus calorías en un nivel correcto. Esto quiere decir que a veces quieres disminuirlas para tener un déficit calórico y a veces quieres aumentarlas para mantener a tu metabolismo activo. Si en algún momento hiciste una dieta y te estancaste, esto es porque tu cuerpo se adaptó a la nueva ingesta calórica y lo que tienes que hacer es aumentarla ligeramente y luego reducirla para continuar con la pérdida de grasa. En segundo lugar, tienes que mantener a tu insulina baja, ya que si la insulina está elevada, tu cuerpo no puede movilizar grasa eficientemente para usarla como energía. Para poder lograr esto, puedes practicar ayuno intermitente, una dieta cetogénica o si tienes un metabolismo rápido incluso puedes comer 40% de carbohidratos pero que sean de bajo índice glucémico o carbohidratos complejos. Si toda esta información te parece muy técnica no te preocupes porque te voy a dejar un video aquí en pantalla donde te digo exactamente lo que tienes que comer y cómo practicar el ayuno intermitente. Para reducir la flacidez de tu piel es importante que aumentes el consumo de vitamina C y colágeno en tu dieta y esto lo puedes lograr tomando este delicioso batido. En una licuadora vas a colocar 6 onzas de suero de leche, 60 gramos de arándanos o blueberries, 80 gramos de frutilla, un sobre de gelatina o grenetina sin sabor y para endulzarlo esta bien Planeta Fit. Todos estos ingredientes te van a ayudar a la producción de fibroblastos, a mejorar el tono de tu piel y aumentar un poco la masa muscular. Ahora te dejo con Cristina que te va a enseñar una rutina espectacular para tonificar esos brazos. Con esta rutina te voy a enseñar cómo perder grasa y tonificar tus brazos. Lo único que vas a necesitar son estas bandas de resistencia que las puedes encontrar en adriallepes.com, te dejo el link en la descripción. Primero vamos a hacer un ejercicio de bíceps, después uno de tríceps y un ejercicio de cardio. El tiempo de duración de cada ejercicio va a ser de 40 segundos de trabajo y 10 segundos de descanso. Antes que nada, siempre tienes que hacer un calentamiento, entonces comenzamos moviendo los brazos 10 veces hacia adelante. 10, diez veces hacia atrás, dos veces pisado y luego alternando, sí, de esta manera. Bueno, igual vamos a calentar piernas un rato no igual igual vamos a hacer igual vamos a calentar piernas este, luego calentamos piernas 10 veces 10 sentadillas luego esto tocamos adelante 10 veces 2 es importante que siempre calientes. Luego. 10. Luego. 2, 3. Adelante. Adelante al centro. Atrás. nuestro cuerpo caliente, vamos a empezar, este, voy a utilizar esta banda roja y voy a comenzar el trabajo y vamos a hacer 40 segundos por brazo. Vamos. 20 segundos más, vamos a eliminar la flacidez de esos brazos y a quemar esas grasa que no queremos. Bien, tenemos un tiempo de descanso de 10 segundos que es suficiente para colocarnos de otra banda y esperamos hasta que comience. Bien. Y ahora vamos a realizar un ejercicio de tríceps. Colocamos nuestra banda. Ahí. Y comenzamos. Tengo la banda atrás, uh. bien, cambiamos de brazo mm Continuamos con el ejercicio de tríceps. 8 segundos más, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Y volvemos al primer ejercicio. Una vez más. Hacer esto. Siempre tus brazos están pegados a tu cuerpo y abres y cierras. Nada de levantar esos codos. Muy bien. Vamos. Uno, dos. Eso Pon tensión En este músculo que, que es el que estamos trabajando Eso, vamos No necesito que lo hagas rápido Necesito que lo hagas bien Despacio Muy bien, tómate tu tiempo Y hazlo lo mejor que puedas. Muy, Muy bien. Muy bien. Vamos a cerrar el siguiente, el siguiente brazo. Vamos. Mantén de ahí.